Son las 12, bienvenidos a 1942. Bueno, ha iniciado el Partido Popular la ley Mordaza y bueno, voy a enumerar aquí los diferentes puntos, las cosas que no se van a poder hacer y que si las haces pues te comes un buen marrón, ¿no? Si las haces te crujen. Uno, realizar una protesta en una infraestructura. Que presta servicios básicos para la comunidad. Se refiere, por ejemplo, a una manifestación de Greenpeace que hicieran en algún lado, pues ahora se considera falta muy grave. Y entonces se puede multar entre 30.000 y 60.000 euros. Que haya así directamente. Dos. Tuitear sobre una protesta o manifestación venidera. No se puede. No se puede. No se puede. La nueva ley permite que se castigue al mismo nivel a quien organice una protesta sin permiso y a quien difunda mensajes en las redes sociales sobre esa cita. Aunque luego ni acuda. O sea, da igual. Si ya lo tuiteas, las multas para estos también van de 30.000 a 60.000 euros. La cosa está que trina, ¿no? ¿Cómo lo ves? Lo veo en panavisión. Ha vuelto, Han vuelto los guapos. Nunca se fueron, por eso siempre están, ahí, Nunca están se ahí. Como revolotean, ¿eh? Y no se van, no se van. Siempre están ahí. 3. Number three, Colgar películas en Internet. Bueno, esto ya ha provocado el cierre de varias webs así de películas, ¿no? directamente. Señala que será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Pena de, de prisión de 6 meses a 4 años, ¿eh? Pena, penita, pena. La cosa está parece broma, pero es real, o sea... Es totalmente real. Parece uno de nuestros vídeos sin sentido, pero no. Este no. es real. Este es de verdad. 4 fumarse un porro en la calle o simplemente llevar encima una sustancia estupefaciente, se penará a partir del miércoles con multas que van desde los 601 euros a los 30.000 euros. A partir de ahora, tener niños adolescentes va a salir muy caro. Papás y mamás del mundo que tenéis hijos preparados. Sí, porque os vais, os vais a quedar sin, sin bueno, sin hijos, sin dinero y todos en la cárcel. ¿no? Esto continúa. Espera, espera, el gobierno también en este punto, también se tiene la potestad para quien haga botellón. Pues de, de 100 a 600 euros. Para que se vea una lata de cerveza por la calle y le pillen, si quieren, te meten esa pena. 5. Manifestarse ante un parlamento. Lo mismo que está ocurriendo día sí y día no en Grecia, como manifestaciones en el parlamento, será calificado como falta grave, algo que en España podría haber afectado a las plantaciones de rodear al Congreso. Y que ahora estarían penadas con multas que van de los 601 a los 30.000 euros. 6. Hacer fotografías de la policía. Sin quedar muy claro qué significa, no se podrán tomar imágenes de los agentes de policía si suponen un peligro para su seguridad personal o familiar. En este caso, las multas también valen los 601 a los 30.000 euros. La, las cifras son redondas. O sea, ¿Cuánto le hemos puesto la primera? Pues lo mismo. La pena es, es, es, es brutal. siete Perturbar una manifestación pacífica. En la categoría de falta grave y, por tanto, penada con multas de los 601 a los 30.000 euros, entre la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita. Como no aclara cómo tiene que ser la perturbación, en este saco podría entrar el cambiar el itinerario de una manifestación comunicada o el uso de pancartas y eslóganes que se puedan considerar delictivos. 8. Impedir un desahucio. Unos colegas tuyos los van a desahuciar y tú vas allí a, a impedirlo. Pff, lo mismo, de 601 a 30.000 euros de multa. Y la a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales. Hay una alcaldesa que se ha dedicado a eso. Es que la situación es de lo más surrealista. Pues sí, totalmente flipante, ¿no? Porque ahora esa alcaldesa, ¿cómo va a trabajar? ¿No? Es una pregunta que nos queda aquí, que es para Una gran contradicción de esta... Democracia. Digo democracia porque no sé si en un futuro me van a cortar el cuello. Entonces, digamos eso. Ya está. Democracia. Sí, sí, sí, la democracia. Nueve. Ocupación de inmuebles. Con multas que van de los 100 a los 600 euros se castiga quien ocupe un inmueble. O sea, si te meten esta multa ya puedes hacer muchos conciertos. No. Este en, en futuro no, claro, ¿eh? Democracia. Democracia. Una democracia de la hostia. Y bueno, y el bonus. El 10 es la más... Devoluciones de en caliente. Si en vez de ser un ciudadano estándar eres un inmigrante que salta a la frontera en Ceuta o Melilla, ahora el Estado español puede expulsarte de vuelta al país vecino a través de una puerta trasera. Venga, toma por culo. Ya se hacía antes, pero ahora se legaliza a pesar del rechazo internacional. Ahora, estos son tus 10 puntos, pero... Hay que decirle a la gente que hay otros puntos como manifestarse sin permiso, el uso de punteros láser, negarse a identificarse, no colaborar con los agentes, perder el DNI tres veces en tres años es motivo de delito, de 100 a 600 euros, y el maltrato animal. Mira, hay una que sí que mola, que está bien, esta, esta podemos defenderla. ¿no? O sea, estamos totalmente de acuerdo, es la única, ¿no? Es la única cosa que han hecho bien. Incluso me parece poco, ¿por qué a esta le decían hacer de 600? Que no, que le pongan de 601 a 30.000, ¿no? ¿Por qué pues no? Sí. Da igual, estamos en 1942, ¿con Franco se veía mejor? ¿No decían eso? Pues ahora lo vamos a comprobar. Bueno, es que en realidad nunca salimos de aquello, ¿no? ¿o qué? Como un boomerang, ¿sabes? Ya hemos vuelto al mismo punto. Como ya está en vigor la ley, Vamos a dar nuestra opinión, nuestra opinión. ¡No, no, no, no! no ¡Ah, ¡No! por culo! ¡Ya que hemos vuelto, ya te digo, al 37. Vamos a no 37 y... No bueno, claro. ¡Corta y no me pongas estas mierdas es que te <risa> Vale. ¡Porfa! Que sea serio, que si no, luego es una mierda. Estem este nano, eh. Estem molt futuro.